Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Hoy tenemos aquí Amon As que llega a la realidad Virtual. ¿Qué tal estamos, Gaby? ¿Cómo llevas la resaca de Portal? ¿Cómo vas? Pues han pasado casi 24 horas y creo que ya sabemos lo que es Pimax, Portal y sus complementos. Creo, no estoy del todo seguro. Pues sí, yo más o menos tengo una idea, pero oye, creo que lo he resumido bien. Esa mezcla de, de Switch, Kinect, eh, Daydream, uh, o sea, todo, todo, bueno, y Key, o sea, bueno, todo, todo. Steam este este este Deckard. Switch, también, sí, muy, sí. yo qué sé. <risa> bueno, la verdad es que <risa> en fin. el, el domingo hablaremos de ello, alguna cosita que no han What? contestado, que es verdad que se han guardado muchas cosas, o sea, todavía seguimos teniendo muchas incógnitas y se la han guardado, Seguramente hasta el martes, que es el 15 de noviembre que se abre el, el Kickstarter Pero oye, quieren enviarlo a principios de año, enero febrero, a ver, a ver si, si llegan Bueno, pues vamos a lo que vamos hoy, porque hoy venimos a Among Us Que según la descripción oficial es trabajo en equipo y traición en el espacio En este juego Party Game, ¿vale? Party Game de estos que juegas con varias personas los compañeros de la tripulación trabajan juntos para completar las tareas antes de que uno o más impostores maten a todos a bordo. Experimenta los mismos engaños que en el juego original, o sea, el juego plano, tradicional, el 2D, pero ahora en tu propia nave espacial virtual y en primera persona, como veréis ahora. Entonces, bueno, Gary, ¿Mm -hmm. dice que estás ya preparado, ¿no? Yo estoy ya dentro de Among Us con muy poquita experiencia porque no he jugado más que dos o tres veces al juego plano, Así que para mí esto va a ser pues todo, todo una novedad. ¿eh? Bueno, ya, ya si queréis, vamos aquello. primero. Bueno, mirad qué pedazo de manos. Uf, efectivamente estamos en el espacio donde ya flotan algunos, no sé si traidores o víctimas. Y vamos a ajustes. Parecía un banner para... de publicidad eso de abajo. <risa> bueno, ajustes. Tenemos volúmenes de música, del chat, de voz, de efectos de sonido... Permitir títulos. Bueno. Dinámica. Intensidad de ocultación. Modo de giro. Vamos a ver. Giro rápido. Giro suave. Me voy a poner yo en giro suave. Velocidad del giro suave. Movimiento basado en la K. Pues en la cabeza me gusta a mí. Su Supongo verdad. que será cabeza. Agarre constante si sí, no. Bueno, Vibración está del está mando. Está en español. Que no, ah, no sé si has comentado, pero oye. Está en español. Bueno, aquí tenemos los esquemas de los mandos Touch. Esto ha salido también para. Para de PC en Steam. Y datos. Pues bueno. Normas de privacidad. Bla, bla, bla, bla, bla. Bueno. Lo dejamos así. Armario. Venga. Voy a salir del armario. Hola. Bueno. Ese de allá arriba. Supongo que será mi personaje. y Podemos escoger el color. Morado, rosa. Azul. Verde. Naranja. Amarillo. Uf. Eh, venga. Y te puedes poner error, ¿no? Ahí. ...y vamos a poner sombreritos... ...nos ponemos un sombrero clásico... ...un gorro de invierno... ...un globo en la cabeza... ...o un flotador de pelícano... ...y hay más, sí, ¿eh? Los que hayáis hecho la, la precompra tendréis un sombrero... mini tripulante ...como bonus... Bueno, venga. Mira, yo me voy a poner aquí unas hojitas de... de hierba... ...que me recuerdan a las patatas del cartofer ...que me gustó... Y, y, y, ...y ya... ...ok, ese va a ser mi personaje... Eh, ¿Cómo jugar? Pues venga, venga vamos sí, a ver vemos las mecánicas en VR Porque ya sabéis que no es lo mismo Aquí estamos en primera persona sí. y, y quieras que no El FOB reducido que tenemos De la VR, a menos que estés con pimas, eh, no. También juega Que te puedan venir por detrás Y claro, no, como vas ahí con el FOB no. Pues que estar más atento y mirando para todos lados Cómo accionar el botón, madre mía, no es muy difícil. Pulsa a X para abrir el minimapa. Venga, pulsa el botón. Caminar, pues bueno, como se camina. Mira, tengo, tengo la viñeta puesta. Me imagino que se podrá desactivar. Girar, Le he puesto giro suave. Bueno, voy a dejarlo así. Y un poco más. ¿Tiene esto, no? Eh, busca otra pantalla de tutorial. En la en la cafetería, en esta habitación. Ah, mira. A ver. Dale un golpe de cárate al botón para continuar, que me cargo la mesa del micrófono. ¡Ya! <risa> Venga. Encuentra ver, la cafetería, decía. Creo que lo detenías ahí al lado. O, o no, vale, te lo marca allí. No, son, son varios tutoriales. A ver aquí, colócate a una distancia de un brazo de una tarea para interactuar con ella. A distancia ¿Eh? de un brazo. Te, te con él. Este es el mapa. Mira. Este es el mapa de las instalaciones donde estamos. Vale. Oh, con las distintas que tareas que tenemos que hacer. Claro. Entonces aquí, que hay que hacer? Colóquete a una distancia de un brazo de una tarea e interactúa con ella. Esta tarea se llama descargar datos. Ah, vale. Ya está. Pip, pip, pip, pip. Descargando los datos. No sé si habéis eso. Si no habéis jugado Among Us, estás dentro de una nave espacial y tienes que cumplir distintas tareas si eres un tío de los normales sí, ¿no? sí. bueno, <risa> si eres un tío de los normales y si no también, porque tienes que disimular como que estás trabajando si eres uno de los traidores Pape, tienes que cumplir la, las tareas la mientras, mien, mientras, te, mientras te cargas a los demás o boicoteas boicoteas pues la, la nave cortas cables o pues no sé si hay que esperar a que se complete todo esto y ya he completado otro tu, tutorial, ¿no? Claro, así Nos para que estén mirando la, la pared y no... Bueno, puedes girar la cabeza, claro. Y me, ah, vale. y me <ríe> maten por atrás, ¿no? Claro. Vale. Bueno, pues... Ah, ya he cumplido el tutorial y se ha abierto la puerta esta. Venga. lo! ¡Joder! ¡Oh, wow, Dios, Dios! Ahí, puñalada. <ríe> Has muerto. Termino tus tareas, Coe. Qué bien. Sí, que empezamos bien. Ahora, Ahora que eres un impostor. Has muerto, termina tus tareas. Pues. Esto es un mapa. ¿Qué tareas tenemos? A ver, no, esto no son las tareas. Mira si puedes quitar ah, esta viñeta, Gaby. Pues vamos a, a opciones. Será en dinámica. Vibración. Activar puntero láser para las tareas. Intensi... Ah, intensidad de la ah, ocultación vale. es la viñeta. Sí, vale. Vale. La tenía a tope casi no la dejó en, en nada vale, a ver, vale. y salimos y salimos del tutorial ¿eh? y vamos a ver si venga a ver si jugamos que... online a ver si hay alguien ya jugando eh, jugamos el tutorial no omitir venga partida rápida partida directa pues partida alojar partida, supongo que para invitar a amigos y tal no sí, para para invitar amigos ¿Se pueden jugar hasta 10 personas? Creo que el mínimo es 4. Bueno, Pues gente ya, y la compro una. ¡Hola! ¡Hello! 5, 4, 3, 2, 1... Bueno, ya he escuchado. ¡I love y... this game! ¡I love this game! <risa> <risa> bueno, me ha tocado ser tripulante, ¿eh? No soy traidor. Hay dos me impostores, ponía. El mínimo para empezar una partida es de cuatro jugadores y el máximo de 10. Empecé de 15, el máximo. O sea, empecé, me refiero en la versión plana. Ok. Mira, aquí no sé si veis las tareas que hay. Desenviar energía, probar tiempo de reacción, alinear motores, arrancar reactor, estabilizar dirección. ¿Vale? Son todas las tareas que tenemos. Esto se podrá cerrar de alguna forma. Vale, sí. Y ahora pues vamos a hacer tareas. Aquí alguien ya ha hecho una. Eh, si veis a alguien por, por atrás, por la espalda que me canea, me avisáis, ¿eh? A ver. Complicado. ver, vamos a la enfermería. Entramos a la enfermería. Hola. Hello. Mira, aquí hay una tarea. Aquí hay una tarea. No me. Eh. eh, tranquilos, ¿eh? Keep calm. A ver. Ah. ah, esto es como el juego del topo. Acabar. Pues tarea completada. Vale. Bueno, estos parece que no... Eso eran legales, o al menos no han querido... Eso es, vale. Venga, vamos ¿Tiene a colisiones, ¿Tiene colisiones, ¿Tiene colisiones? Pues, no, ya sé que no va a pues tener... Con las paredes, de luego, con las paredes de, desde luego no. Con el biombo tampoco. No, no tiene colisiones. Tampoco entre las manos. Por aquí... Se cierra, se cierra. Se cierra la mano para hacer gestos, ¿no? Cuando... Sí, se A cierra ver. las manos, hace, haces gestos de, Para señalar, de ok. ¿no? De, ¿eh? <risa> Mira, estos son la sala de máquinas. La verdad es que jugarlo en, en realidad virtual, en, en tres dimensiones, en vez de en plano, nunca mejor dicho en, en plano, porque es que el juego original es súper plano. Sí. Sí, no, no es 3D. O sea, no... Es muy diferente. A ver, esto es otra tarea, supongo. Hombre, ya se podían escurrado que, que lo cojas con la mano. ¿no? A mí, a mí. O sea, que por lo menos que se vea la pose de mano, ¿no? ¿De en, este caso con un en este caso es con un puntero. Bueno, creo que he hecho esta tarea. Eso que lo ha hecho las con las de la telequinesis. ¿no, Gaby? Porque no usas la mano. Eh, sí, con un puntero. No sé si veis un puntero blanquito aquí. Joder, pero no, eso nos queda un poco a medias ahí. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos las siguientes tareas. Vamos por este pasivo a la izquierda. Un reactor nuclear. eh, eh, eh. Repara el sabotaje. ¡Ey, eh, ey, eh, ey! Eh. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me han roto aquí algo! ¿Dónde está el sabotaje? A lo mejor está en el mapa, quizá. A ver, ah, sí, sí, claro, sí. Aquí. Esta sala es no está la de enfrente. Aquí, aquí, aquí está el sabotaje. Aquí. Se te ponen verde, eh, eh, ¿no? Aquí, lo, de, de, la combinación de botones. Eh. Sí, sí, pero es que me, me hablaba por aquí atrás y yo es que estoy. Vamos. Eh, a ver. Ah, pues la lámpara el sabotaje. Sí. A ver, lámpara ya. Ah, no. Ah, habrá que encontrar la combinación correcta. A ver. uno. Ah, ojo, espera, a ver. Uy. Hombre. Ay, ay, ay, ay. ay. Ya está liando la. Ah, ya es las estoy ya las tenía porque Pues porque la arregle otro. Vaya, está ay, no, no, mucho. Ah, no, El sabotaje está aquí. El sabotaje está aquí. Uff, no, vas a morir. ¿Por qué? ¿Lo has parado, no? Sí. O has saboteado sí, tú mismo sí, la nave. La... Has dado no, he la arreglado nada? el sabotaje. <ríe> he arreglado el sabotaje. He arreglado el sabotaje. He arreglado el sabotaje. Por aquí te Eso dicen son que, son que es un Simón, dice. Es amarillo bueno, abajo. Sí, porque... Ah, tenéis que callar. Vale, vale, pero sí. Exacto. Oh. ¡Ay! ¡Ay! Ay, ¿Qué ay, ha ¡Ay! Creo que habrá alguien por atrás. o pues supongo que me han matado. ¿O se ¡Caos! ha acabado? porque no...? ¿O se ha acabado? Vamos a ver dónde estoy yo. Eh, ¿Quién soy yo? ¿No pone no, no no los nombres número. de Oculus o qué? White, yellow, purple, cyan... Ah, bueno, yo soy el naranja. Pues eh, yo he vivido, ¿eh? Yo he sobrevivido. Que conste? Pues no sé. Pero era naranja, sí, pero había otro... Había varios. Yo de naranja, de naranja. No me han matado por lo menos. ¿He sobrevivido? Bueno. Están aquí hablando de estrategia en inglés. ¿Quién es el impostor? Ah, eh, tienes que, ah, ahora tengo que Venga, pues... Eh, a ver. A, a el, el amarillo, que es color de mala suerte. Venga. Creo que he acertado. <risa> a ver tú. Mira, se lleva unas cuatro you... <risa> <risa> Vale. Hay, hay alguno vale. que no que no ha votado. Comentan que alguien a ha ver. hecho una ¿Eh? reunión de emergencia para porque han informado ah, ver, y por eso estáis ahí. Vale, vale, vale. Eso es. Te puedes hacer Yo he dicho que si soy, quieres el amarillo o... Hello. Hello My yellow, yellow. <risa> Yellow, te voy a coger de la cinta del moño. Bueno, la votación termina en 17 segundos. A ver, a ver. Nadie fue expulsado. Quedan dos dos quedó un impostor. ¿O no? Pues no hemos aceptado. Bueno, pues entonces la mayoría ¿En no se. que quedan dos impostores porque está escrito raro. Venga, vamos a ver. Más tareas. Venga. Vamos a ver. Seguimos por aquí. Oye, ¿los cuchillos esos los en el impostor en bolsillo o cómo irá? ¿O Uy, mira, no lo, lo sé. sé. A ver si te toca oh, ahora. Sí. A ver, esta sala ya estaba antes, aquí no hay ninguna misión. Oye, pues eh, sinceramente, ya sabéis que yo soy más de juegos de, de campaña individuales, pero la verdad es que me está haciendo gracia. Sí, como yo. ¿Sí? O sea, yo a esto le puedo pegar por 10 eurillos que vale, y me imagino que en Steam incluso menos, que no sé si hemos mirado si vale allí pues te lo voy 10 a euros o lo han dejado en 8 con no sé qué. En Steam bueno, son 8,19 euros en Steam unas cuantas risas ¿eh? creo que alguien ha cortado las luces porque está todo muy oscuro ves efectivamente ay dios esto un poco de miedo ahora me puede aparecer cualquiera esto qué no a ver en qué sala estoy estoy aquí a ver Uy. la versión plano son 4 euros o sea que vale el doble tengo que ir en dirección contraria si quiero encontrar. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Informe de cadáver. No, es no, no, no te han matado. Eso es. Han matado al rojo. Y ahora, pues. Eh, yo antes he dicho que era el amarillo. Este yo no máquina, soy... o sea, por, por lo menos durando. Blanco, a... <ríe> blanco, azul o rosa. Vamos a votar por.. ¿Eh? ¿Puedo votar o no puedo votar? Ah, no, hay que discutir primero, hay que hablar. Oye, que yo esté viendo... Hey. Hey. Who, who is the guilty? Who is the... Pink, el rosa. El rosa... ¿No? El rosa amigo, dice. venga el, el rosa amigo, nada. Friend. Pink is friend. I'm not sure. Hello. Te está troleando eh. No, ah, sí es igual, yo había votado al Rosa. Quedan 40, y... 40 segundos de, de discusión o de hacer el bow por aquí. Eh, eh. Eh, han, han dicho una palabras ¿eh? Sí, sí, la ¿Han dicho, han dicho? <risa> No la voy a repetir, que yo soy una señorita. El Rosa es el culpable y lo hemos expulsado de la nave. ¡Hala! Bien, me he acertado. Pues lo, lo que preguntaré por el chat, que, que en Steam no pone español, es verdad que no pone español en la ficha, pero por lo menos la versión de Quest sí, sí. tiene los textos en español. Sí, bueno, y, puede que sea y, un juego... Poco... Sí, ¿Será un error no, de la ficha? No, ah, no, no, no, no eh, sí que lo no tiene el español. Lo que pasa es que sí, si estáis en España, ah, no tiene el castellano, latino, pero pues, sí tiene latino, eh, o sea, latino. Español latino, o sea que sí que vais a tener el texto en español. Aquí dando yo vueltas. Venga, venga. Vamos, ya. ¡Ay, ay! Yo le doy un reunión urgente yo por... sin querer, venga. Que quedamos pocos. El amarillo no es. No se encontraron cadáveres. Eh, blue, I think eh, you are the guilty. I don't like blue. Blue is a very side color. In yellow, no. Yellow is the color of the sun. Yellow is happiness. Yellow is, is, is summers. Yellow is the, the sun no, no, it's you, it's you. you white, white vote for blue no, no, me, no blue, blue, blue, blue, blue. you. no, no comprendo, yeah, understand vas a enterar tú de lo que me da, toma no, he, no, you you oh, mira que te insulto en euskera, eh, no me entiendes choriburu ¡Respondía! Es que, oye, aquí están a mí insultándome en extranjero y me mosqueo. ¿Tú qué? ¿Tú hacer aquí el niño este que hace? No. Él está en la cama a estas horas. No. A ver. <risa> el azul a tomar por saco. No era un y no, no era un impostor. <risa> oh, oh, oh, oh, oh. es condenado a un inocente. Pues quedamos tres. Quedaba un impostor, ¿no? Tienes el amarillo, que es el que decía el azul. Seguro. Pero no, no ¿ir haces cosas, no? ¿O qué? Bueno... ¡Ay, ay, ay! Prepara... ¡Repara el sabotaje! ¿Dónde está el sabotaje? ¿Y con quién a ha hecho el sabotaje? Si ¿Estáis todos en la misma sala. ¡Uy, a lo mejor ha dejado programado! ¡Yo qué sé! Uf. A ver... ¿Tú okay. qué? A ver... Okay. ¿Vienes aquí a reparar? A ver, que te vea yo reparar el sabotaje. No te veo reparar el sabotaje, ¿eh? Esto es muy sospechoso. ¡Yellow! ¡Yellow fix. Yo creo que sí lo está haciendo. Lo que pasa es que como no se ven las manos... Oh, no sé qué ¡Yellow Physics. ¿Seguro? No sé yo... Ah, pues sí... Se ha parado el sabotaje. Pues el Yellow, el Yellow, una de dos. O ha reparado el sabotaje, porque lo estaba yo vigilando. Y me quiere trolear. ¡Eh! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Era el amarillo! ¡Era el amarillo! ¡Me estaba engañando! Eso es un poco como la versión plana, ¿no? Que se ve así la puñalada ¿no? Sí. Bueno... Eh, vale, nos han tirado aquí del o, servidor porque ha perdido eso, o algo. Eso no acertar. mola que el servidor se mire y se caiga la partida. Sí. Bueno, se sabrá el, el que ha organizado la partida. Bueno, primera experiencia, no he estado, no he estado mal, he, acert, he sobrevivido bastante tiempo, he acertado con un traidor, he condenado al frío espacio a un inocente. <risa> y no sé, echamos otra partidilla. Venga, échale una más. A ver si te toca de impostor. Venga. Vamos a ver, partida directa, una partida rápida, eso lo que es lo mejor Buscando ponía, Mira, que, la es que la... ponía Europa abajo, supongo que puedes cambiar quizá los, los servidores o algo O te detecta que eres Europa y, y ya está sí, Vale Ya tiene un código en la sala bien? por si quiere invitar ahí a gente también y tal A ver Bueno, para ser el juego recién lanzado hemos encontrado gente enseguida y partida rápido, eh es, es que, que el juego son 100 megas, ¿no, Gaby? Lo que te has descargado. Sí, nada, me ha costado un, nada, un minuto. O sea, un, se descarga un, 300, 300 o 100 megas, creo que ponía. Aquí ahora no que ocupaba, veo todo que negro, supongo bien poco, sí. Veo todo negro y escucho sonido, con lo cual no sé si esto hay algún problema o estamos aquí esperando a, a algo. Sí, nosotros lo vemos negro. Escucho sonido, pero, escucho sonido, pero no veo nada. Creo que ha habido algún problemilla. I, I, I, I. Pues vamos a ver si consigo salir del juego, porque creo que hay algún problema. Salgo y vuelvo a entrar. Pues segunda partida y vaya. <risas> eh, no sé si queréis que veamos Stadium, no, no. que se ha estrenado hoy. No, nah, a Dale, Has, dale. dale. <risas> vamos. Vamos con el a monjas. En la versión plana, yo por lo menos, que la tengo ahí en Epic Games, podía jugar en solitario. Un poco Según dicen, los, los minijuegos no es... que lleva son los que ya conoces y algunos nuevos para VR. Vale. vale. Tenía el, el, la región en automático, por eso me estaba en Europa, porque me ha seleccionado en Europa. Si no, podemos escoger este de Estados Unidos, Japón, Asia y Sudamérica. Bueno, mientras que haya gente o sea, automático, ¿no? Supongo. Bueno... Venga, partida rápida, buscando, a ver si tengo más suerte. Hombre, pero el idioma no puedes elegir, me imagino. Por lo menos no te parece, no, no salía nada. Vale, te encontra... No, te encontrarás con la, con la gente que te encuentre, supongo. O a lo mejor quieres tú la parte. Bueno, es que no, no... no... sé. Pero vamos, que el idioma, el idioma que va a predominar ya sabéis cuál es. Sí. El idioma ruso. Shh. A ver, a ver. Ese tiene botes que no lo, lo, lo exacto para.. Bueno, me ha tocado otra vez tripulante, eh. Me ha tocado tripulante. Que no me escuchen, si no, me desvelo. <risas> si no te van a entender. Vamos a ver, descargar datos. Venga, vamos a ir por allí. Uy, mira, esta sola antes no lo habíamos visto. Aquí hay algo que hacer. No. Bueno. Vamos por aquí. Piqui, piqui. A ver. Por aquí tampoco tengo nada que hacer. Gráficamente no, me imagino que no tendrá fobites ni nada, ¿no? Porque es un juego bastante sencillo, ¿no? Con estos gráficos pues de cómic... O al menos... Sin... No, bueno, no, no, no con algunas... Está... Con bueno, alguna sombra y algún efecto de iluminación, pero fijo que no es iluminación dinámica. Yo creo que aquí no vamos a tener ninguna. Vamos a ver, descarga de datos. Tiqui, tiqui, tiqui. Me dan ganas de darme la vuelta para que no me apuñalen por la espalda. A ver, a ver, a ver, no sé me Venga, tarea completada. ¿Cuánto, cuánto estáis ¿En la partida esta? Eh, pues no sé dónde darlo ahora. Abajo los monigotes. A ver, estos monigotes. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos. Vamos a ver, mira, hay otra tarea. ¡Eh, eh, eh! Aquí hay una tarea por hacer y no la hacéis haciendo. ¡Soy sospechosos los tres! Que lo sepáis. ¡Eh, que os estoy vigilando, eh! Que de niño. ¿Serán niños de verdad? Wait, wait, ¡Eh, eh, niños de verdad? ¡Eh, Aquí todos a lo mismo uh, eh. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh! ¿Y eso por qué no lo arregla nadie? No? A ver We need to go back Yo la back me la voy a vigilar Que no me fíen ninguno de vosotros pero, es que, es que estoy aquí con unos niños rata Pero de mucho cuidado, ¿eh? Lo, lo, luego le echamos unos, un vistazo a las la opciones del Oye. servidor que están preguntando. Ah, mira, es que tengo que bombear. que no sabía Ah, ala, ala, sí, he hecho una tarea. No había que apretar, sino bombear. Vale. Vamos a ver... Paca, paca, paca. y una, una sala de ordenadores. Mira, yo como estoy en una nave espacial, me da la sensación de que me va a aparecer un alien de vez en cuando y estoy... Voy un poco como... y no hay nada que hacer. Y las cámaras de vigilancia. Ah... Ese o sea, todo... ¡Eh! ¡Ah! sí que lo has cazado Lo he visto, <risa> lo, he visto lo he visto venir, clipper, sí, yo no voy a poder hablar claro. Ha sido. Creo que había alguien detrás Mira, mira, visto. esto no me no ha pasado nunca Se han reunido todos, yo no puedo participar Porque estoy muerto ¿Ese? ¿Este? Aunque no me veáis ¿Este? ¿Este? Este, este te quedas, el ecologista, el verde Ahora te quedas espectador. Por pues supongo Este, green, de green one Hacer no la Ouija y os hablo desde más allá, ya lo pero sé. No, yo qué sé. Ojo, te te pero vaya naves. voz que tiene, el tío. Madre mía. Estos no creo que tengan 13 años, ¿eh? Meta, meta. Esto, aquí, hay, aquí hay niños, ¿eh? Que no pueden usar visores de VR, ¿eh? No pueden usar Red Room, ¿no? <ríe> lo demás sí. <ríe> bueno, además tampoco. En teoría. Ya, ya, ya, ya, ya. No, se, no se recomienda el uso de eso. Bueno, estos son un grupo de amigos que han quedado seguro porque se conocen entre ellos, bromean. Haz una cosa, Gaby, como, como han muerto, vete para atrás, vamos a ver lo de alojar servidor. ¿Qué quieres que me eh... No sé si puedo hacer algo aquí. Hola. Mira, pues han decidido expulsar al Rosa y no era un impostor. <risa> Has muerto, terminas tus tareas. Ahora como fantasma yo puedo seguir. Ah, mira, sigo como fantasma. Bueno, algo es algo, algo. ¿Pero hacer tareas como, como fantasma. fantasma? Pues eso me dice. Has muerto, termina tus tareas. Bueno, pues yo qué sé. A lo mejor es para que no te aburras mientras están los demás jugando. No me parece mala idea. Bueno, prueba chique, a ver chique. si puedes hacer algo Y así ya lo sabemos Vamos a ver dónde estaba el mapa Dónde estoy yo Si sigo recto hay tareas ah, para no. hacer Pues vamos a ver Mira, aquí hay que antes hacer. estaba en los tres la misma sala Y alguien había saboteado? A ver, sí, sí que puedo hacer tareas Sí, mira sí, Estoy con la que he hecho antes No hay suficientes Estructurantes vivos ¡Oh! Han matado a todos estos dos cabritos no. <risa> Dale, abandonar. A, dale, dale a abandonar, vamos a echar unos a. A ver, dale okay. a jugar online. Que... A jugar online. Y a alojar partida, porque veamos las opciones que claro. pone. Alojar partida. Ah, pero directamente a saco. No eligen nada. Pues alojar partida y se me ha puesto esto en negro. Ahora ya estamos. Eres el anfitrión, y empieza la partida. Ahora yo tendría que invitar. Ah, ah vale, puedes darle ahí like, si le das. No, ahora o sea, a sala pública. Ah, cambiar la sí, sala. Sí, ahora hay que dar una sala privada. Claro, y ahora lo que estáis preguntando, podéis invitar a amigos, ahí está el código de la sala, cadete, dos invitar amigos Se está produciendo error. A lo mejor porque no tengo amigos. Soy, soy muy triste. Si <risa> eh, se sí, supone O cambiar vale, a sala ya. pública. Bueno. Vale, ¿y si vuelves a. Atrás? Armario. Armario disfrazarme de otra cosa. Bueno, si vuelvo atrás, eh, si vuelvo atrás, si principal. vuelvo atrás, si vuelvo atrás, a ver cómo voy, a abandonar, venga. Y le online. A la, a, Arriba que pone chat de voz y rápido y ves que hay una flecha. ¿so chat qué? de voz y rápido, solo chat rápido, chat de voz y rápido y solo chat rápido. Eso es por si no quieres escuchar a la gente ¿oye? Okay? Pues no termino yo de entender esto de chat, de chat de voz, ¿ok? Y rápido. Y aquí solo chat rápido. O esto es solo para hablar con los amigos y quedar antes de echar una partida. Es, es, no sé. la verdad es que Bueno, vamos a probar, quitado, vamos a probar la partida la directa. Vamos a ah, partida no, no, rápidas. Introducir el, código introducir, la el introducir el código para ir a alguno que te haya dado un amigo. Venga, a bueno, a ver, la, pues... dale una, una rápida si te toca impostor y si no ya... Venga. Oh, oh, o, oh. o, ya claro, como te dice José Leal, si eliges Sudamérica debe haber gente que hable español. Pues mira, es? eh, es? buen apunte, efectivamente. Sí. Buen apunte. ¿Qué? ¿Qué? Alejandro, yo, yo, yo, yo... I'm not Alejandro, eso es una canción de Lady Gaga. Oh, aquí me están hablando italiano, estos son italianos Capici, capici, capici. Pero ha empezado ya que es que, que me... Y si te ha puesto sí. ahora en la viñeta ¿Veis? No, porque la he puesto yo He ah, puesto vale. controles estándar Y la he puesto yo me... Si queréis me puedo salir de la De esto y vamos a A lo de Sudamérica a ver si me voy a Sudamérica. ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? A partida, abandonar. Venga. Venga, va. Vamos a escoger eh, dónde estaba. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Ajustes? No, en ajustes no. Dicen eh, que lo de los ¿eh? mensajes de echar rápido seguramente sean ah, frases hechas. Y... ¿Sabes? Que elijas como frases hechas. Ah, vale. Sudamérica, venga. Venga, una partida rápida. Allí son, pues como siete horas, bueno, depende de qué país, siete horas antes, ¿no? O sea, que son las doce del mediodía o algo así. ¿Alguna Yo imagino hora? que Espero. si no encuentra gente, servidor o lo que sea, te llevará otro, ¿no? Ejemplo, ¡Oh, no, no se pudo conectar con el servidor! Oh. Yo creo que, que está vacío. <risas> ¡Americanos! Hacerme caso, ¿de qué? ¿Me voy a qué? Japón, por probar, a ver si es cuestión de que como yo estoy en Europa no me deja conectarme a Sudamérica. No creo que sea. si me deja conectarme al Japón. ¿Cómo es esto? Con Ishiwa, ¿qué más? Tomo Moshi, Moshi. Moshi, Moshi. Hi. hablar en inglés no me vengo yo al Japón, ¿eh? ¿Ah? Moshi Moshi, Konishiwa, que Sois, arigato. ¿sois tres solo, eh. O sea, sí. en y a ver, estamos esperando a que venga más gente. Bueno, me he podido conectar al Japón. Oye, mi burbuja oh, de privacidad no no. personal no me. <risas> Japonés, vuélvete a la plaza de esa. Ve a Okinawa, vete a, tu... a Hiroshima. <risas> Pues, eh, eh, eh, no sé si tabla. tenía alguna pregunta más o. o, o, o vamos, intento ya... conectar a Sudamérica y si, y si no, nos vamos, ¿vale? Venga, un intento de conectar a Sudamérica. Sí, es que como estáis comentando, el juego acaba de salir y también la diferencia horaria, ¿no? Allí será temprano, están trabajando. ¿vale? Está <ríe> y a las 12, 12 del mediodía tiene que ser por ahí. A ver, Argentina che, boludo, dejar el laburo. Mira, mira, mira, mira. mira. mira, mira. Hola. Hola. Bien, hola, hola, por fin, por fin un grupo de españoles. ¿De dónde sois? Bueno, de españoles, argentinos, colombianos, de Perú, de Perú, Venezuela, yo España. Estamos en directo, transmitiendo en YouTube. De Chile. De Puerto Rico. Joder, estamos aquí, la, estamos aquí la, la, las Naciones Unidas de del Sur. Bye. Muy bien. bien. Bueno, quién os he traído? Esta partida puede molar más. Así que habláis todo español. Venga. ¿Cuántos faltan aquí? Estamos muchos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y, nueve, Falta diez. uno. No maten. A ver, ¿quién, ¿quién sabe jugar a esto? Empezamos. Ya, ya empieza. Tres. Así se toca impostor. A ver, a ver. Os mata tripulantes otra vez. Y soy amarillo y con un flotador en la cabeza. Bueno, venga, a trabajar. Venga, boludos, al laburo. A ver lo que decís que se os puede escuchar, eh. No es como el juego original. No es como el juego original, esto es mejor. Oye, mola mucho en VR, eh. A que está bien. Bueno. Bueno. Hola. No sé, yo estoy en un área donde no se supone que esté. es muy mierda que. ¿Dónde puñetas? Yo soy bueno, seguidme a mí. Seguidme a mí. Mira, mira, me voy a arreglar, Gaby, esto. Voy a arreglar Con esto. orden en la clase, te dicen. Sí, hombre, ¿qué os pensáis? está reciclando ha arreglado eso. un problema sí, pues tenía ahí un problema y con las basuras ya se han apagado las luces ¿quién ha apagado las luces? ya sé que esto está muy caro pero hoy ahí en... en el Perú y en Chile también está la luz muy cara en la calefacción Y yo estoy aquí en y todavía no he encendido la calefacción estoy en casa con tres jerseys está muy caro ¿dónde estáis? el rosa sospechoso dice ahí hola Blue azul ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Tienes...? ¿Estás configurando el OBS para grabar? ¿Estás configurando el OBS para grabar? Sospechoso. Eres sospechoso, que lo sepas. Eres sospechoso. Eres sospechoso. ¡Oh! Los dos azules son los traidores. Los dos azules son los traidores. Estoy seguro. ¿Te, ¿Te, ¿Te, ¿Te has atorado? ¿Te has atorado? Toma. Yo sí. Si no hay colisiones no te puedo desatorar. Bueno, bueno... Te dejo con tus problemas. Bye aquí, ¿Aquí qué tengo que hacer? Parece como el visor, ¿no? Bueno, importante, ya sabéis, hacer el tutorial primero antes de jugar. Para saber no, cómo son todos los mini. Mira, antes, claro. he, antes he vacío el basurero. Desbloquear de los. Escáner de retina. Tengo que hacer un escáner de retina. Uh, A ver. Cuidado que tiene alguien ahí. Allá va, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. No quiero que me apoyéis por la espalda, ¿eh? Ok. Bueno, morado, morado molas, púrpura. Purple, wood. Buen chico, seguro. ¿De dónde eres, púrpura? Uy, sospe sospechoso, sospechoso. A ver, aquí qué pasa, ¿no trabajó más que yo? ¿O qué? Esto también es lo del basura ¿sabes? a ver, a ver. Met, ah. al centro, Gaby, y, y haz una reunión. Venga. A ver. Aquí no hago más que mira. Tarea completada. Ay, ay, ay, ay, ay. Informe de cada. Que... Ah. ¿Han, han matado al púrpura. Pobrecillo, el que había visto que no hablaba. <risa> se había ¡Han matado al púrpura, ¡Han matado al púrpura. A ver, yo, yo, ¿quién ha sido? No, el, el, el azul <risa> se ha quedado. El azul se ha quedado atorado. Esa es la excusa. Azur... ¿eh? Azul <risa> se ha quedado atorado y el azul claro, el, ¿dónde estás? El cian. Oh, sí. Yo creo que también es bueno. Me vio sí, y, y ¿quién estaba viéndome? A ver... Bueno, no soy yo, porque estaba yo buscando... Y la rosa, no sé yo, no, pink. Sí, sí, sí. Eh, rojo sangre. El malo es el rojo sangre. <risa> el rojo. Yo voy a votar <risa> por rojo. El gringo. el gringo, ¿quién es el gringo? ¿Quién es el gringo? Es el, el, gringo? Rojo, el, rojo. el rojo, el rojo, el rojo El rojo, el gringo <risa> Vuelvete al norte del río Texas O del... Mississippi <risa> Gringo Gringo, go home Yankees go home ¿Solo puedes votar a uno ah, o puedes después, votar a varios? ¿Eh, Puedo votar solo a uno a ver si hemos acertado. ¡Eh, eh, eh! Ni te acerques, ni te acerques, majo. Ni te acerques. te pica el ojo, pues ya te rasco. ¡No, el Ah, el hoyo. ¡Hombre, pues el hoyo! ¡Oye! tú ves lo que me ha dicho? No, no no. Que le pica el hoyo. porque le pica el hoyo. Y yo digo a las el ojo y me dice, ese no, el hoyo. A ver. ¿Cómo que nadie fue expulsado? ¿Por qué? Venga, sí, sí, sí, sí, yo opto por. Venga, yo opto por votar al gringo, expulsar al gringo. ¿Por qué no lo habéis expulsado ya? El único problema es que solo te toma apretarlo una de todo. Ah, no, no, no, venga, a votar otra vez. O sea, lo puedes dar una vez, dice. No, no, dicen, pero no es mentira, porque mira, ya no hemos dado dos. No, pero ver, tú, tú creo que no puedes volver a darle después. Ah, vale. A votar al gringo. A ver, el gringo, el rojo, votar todos al gringo. Tiene que ir fuera de la nave. Yo creo que los culpables son rojo y blanco. ¡Qué, qué locura. Yo no soy impostor, no eres un traidor. No sé, me parece. No me gusta tu cara, no me gusta tu cara. ¿Quién? negro qué? Yo que sé si eres negro eres colorado. Eres rojo. Yo, voto al rojo. Yo todavía no sé a quién estáis votando. Venga, a ver. A ver, vamos a hablar. A ver, tú estás aquí muy white. White, ¿de dónde eres? <ríe> Eso te iba a decir, tú tienes y un voto, ¿no, Gaby, Yo he visto el amarillo y tenía un icono en la pantalla. Porque me habrán votado, algún cabrito, me han votado. <ríe> Como está diciendo, a ver si tú eres gringo. Yo no soy gringo, yo soy de la madre patria. ¿Qué haces? Yo voté azul porque a los gringos siempre tienen buena señal. Porque son de Estados Unidos. Que no va a tener mala señal en Estados Unidos? A Estados Unidos. Mala gente. Mala gente en Estados Unidos. El azul es el único que no vota porque no puede votar porque tiene mala señal. El azul, yo no sé, está bugueado, ¿no? No puede andar, Jason. ¡Hala! Me han echado, Gabi. Sí, ¡Me han echado! ¡Me han echado! ¡Es el gringo, bueno, David! Dios. ¡Los cabrones! Odian, odian a los conquistadores, me voy, que no soy pizarro. Y, y, bueno, pues lo dejamos aquí ya, ¿no? Sí, sí, venga, vete, vete fuera que. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Y me voy a quitar el visor. ¡Ay, Dios mío! ¡Me han echado! Ver, si aquí amigos. todos somos lo mismo, uh, latino O sea, de España, Colombia, bueno, Argentina De hecho, muchos de los que estáis por Perú, aquí en chat soy, soy, Perú, de, soy latino Perú, Puerto Rico, me han dicho que había por ahí Chile, Perú, Puerto Rico O sea, que nos hemos juntado ahí Bueno, Venezuela. está guay lo de... porque ahí tampoco el pin oh. no importa O sea, quiero jugar jugar en servidor latino Tampoco importa ahí el pin mucho Bueno, pues... Oye, pues eh, pues... ya le mi cara, eh, eh. Ya veis mi cara, estoy sonriendo. Había jugado muy poquito a, a monjas y en plano, pues no estaba mal. Pero en VR, por supuesto, me mola mucho más. Yo, de verdad, que por 10 brillos que cuesta, con esto te echas unas risas, pero seguro, ¿eh? Vamos. ¿Crees, ¿Crees? Creo que. ¿Crees y creéis? Lo lanzo en plural. ¿Que este juego puede ser un de gafas? O sea. uff. Uf tanto como vende gafas, no sé, desde que se puso en preventa hace ya creo que un mes, ha estado el número uno de lo más vendido en la tienda de Quest, con lo cual tiene mucho tirón, tiene mucho, mucho tirón este, este juego. Vende gafas, pues hombre, gastarse 450 euros, que es lo que cuesta ahora unas Quest 2, por a monjas VR, me parece mucho, pero sí que creo que es un juego que va a estar en la biblioteca de mucha gente, porque es, ya, es divertido ese. Estaba entre, entre jugar, los más ¿sí? vendidos, eh, con la precompra. Eh. Estaba ahí entre los más vendidos. Sí, sí. Sí, sí, sigue, sigue. Vamos. Yo, la verdad, es que voto a favor de Amonjas. Bueno, mira, sí. si se puede jugar con, con Sudamérica, vamos a encontrar gente en español que hable castellano, español. Ah, yo lo veo curioso, por lo menos para, para probarlo, ¿no? O sea, me refiero a si, si no te llama inicialmente, como en mi caso, yo es que tampoco he juego al plano. Pero oye, que, que vamos, que por lo que hemos visto sí. Seguro que, o sea, que es gracioso Quiero decir, que te lo tienes que pasar bien 10 eh, eurillos en Quest 9 en Steam que no llega Pues hijo ocho, mío, ocho pues, con, una cervecilla Un café 8 pues con 19 en Steam sí, sí. Venga, Robianos, comprarlo todo y echamos unas risas Venga, 10 Robianos <risa> Nada, por aquí se echan, no Jaja, vende gafas, no <risa> Yo ni de bueno, coña no me, me lo pillo, dice por aquí también. Joder, de verdad. Bueno, bueno. Pues. Yo voy a seguir jugando. Nos, nos vamos a poner aquí ya. Y os voy a poner el audio de la entradilla, si no me equivoco. Pues Yo creo que mola. Pues sí, sí, sí. Hasta aquí hemos llegado hoy, que hemos visto varias partidas, la última en español, con otros españoles, está guay. Y oye, pues eso, vamos más, poses de manos para qué, interacciones para qué, telekinesis, la verdad es que se han quedado un poco cortos en mecánica de VR, ¿no? Por pues lo que hemos visto, o sea, un poco las peguillas si nos ponemos ahí en lo técnico. Pero oye, no todo es las poses ni las colisiones, así que qué guay. Bueno, pues... Pues lo dicho, que el domingo volveremos con la hora virtual eh, Tendremos Pimas Portal Y muchas más cosas de las que han pasado esta semana Y las que quedan por pasar Que mañana es viernes y todavía seguro que hay Sorpresitas por ahí Muy bien, muchas gracias, Gaby Hasta, hasta luego, otra. Hasta luego.